a todos y bienvenidos a mi canal. Tras una semanita de mini vacaciones, regreso con un caribú diamante y dos trolls, un lobo gris y otro caribú. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos al norte de Yukon Bailey. Vamos a mirar. Vaya, ahí tenemos una. ¿Qué cuerna tiene ese bicho? Vamos a cogerse al andando, el caribú y disparamos. No sé qué nivel será, pero madre mía que cornamente tenía Vamos a decir a perrete que busque Venga perrete, búscamelo Vamos, ya vemos en la presencia energética Sale perrete como una bala Y vamos a buscar nuestro caibú Vemos hay un impacto, le hemos dado en, en órgano vital o sea, Seguramente le hemos, le hemos dado el pulmón o doble pulmón Ya vemos ahí el montaje Vamos a dejar que el perrete lo, lo localice ya estamos llegando y vamos a ver la, la puntuación que nos arroja. Chica, Rete, ya te he escuchado. Nos acercamos a él. y Un diamante. Madre mía, qué puntuación. 461,80. Con, con 88 si vemos la puntuación total. Con la evaluación de puntuación. Madre mía, qué pedazo animal, Qué preciosidad. Qué cuerna más bonita. Vamos a disecarlo. Y ahora tendremos que, que felicitar a Perrete. Venga, Perrete. Muy bien hecho. Venga, siéntate. Siéntate un poquito. Vamos a ver. Que te hemos dado una galletita. Así. Muy bien, muy bien. Y ahora pondremos el, el mapa donde ha sido abatido este pedazo animal. ¿Veis aquí en los lados largos del norte? Antes está cazando búfalos aquí abajo. Pero es justamente entre los dos lagos donde tengo puesto una tienda campaña. Y Continuamos. Está reuniendo perretes, así que hay lobos. Vamos a mirar. Ahí tenemos uno, mira, un legendario. Y al lado tenemos otro nivel 5. Voy a intentar el lance doble. Me voy a acercar un poquito a distancia óptima. Ya está bien. Cogemos el 30.06. Y disparamos a uno. Y disparamos al otro. Mira, ahí tenemos otro. Tres disparos. Yo creo que, que al segundo no le he dado porque se ha cruzado el nivel legendario. Venga, Parrete, vente para acá. Y vamos a buscarlo. Vamos a decirle que busque la, el rastro. Ya sale perrete para acá. La fijo, había tres. Un 9, un 5 y el otro no lo sé. Vamos corriendo. Perrete va corriendo por, por mi derecha. Ya nos está llamando. ha localizado la sangre. Vamos a ver, tenemos uno. Un troll. Un 9 legendario 38 con 90. Qué lástima. Pero en fin, vamos a, a por el otro. al nivel 5. Vemos ahí la sangre. Vamos a ver. Un 5 media. 3480. Una plata. Sigue reuniendo perrete. A ver si hubiera algún otro. Venga, búscame. A ver si encuentra la sangre. Pero yo creo que el otro lo hemos fallado. No está aquí. Buscando. Sí, tenemos aquí un, un rastro de sangre. Muy pequeño. Pero no voy a seguir esa huella. Perrete, venga, vente. Vamos a otro sitio y va a poner el mapa donde ha sido abatido este troll. Nos hemos venido al centro del mapa Vemos hay un grupo de, de caribús nivel 3, Otro nivel 5 Vamos a, a prepararnos para el lance A ver si es el segundo diamante que nos da Una jornada La Apuntamos Y disparamos Los otros salen corriendo Así que vamos a, a recogerlo Venga, aparentemente. Si será un, un diamante o un trolo, que he visto que tenía la cuerna un poquito desparejada, pero bueno, eso no tiene nada que ver porque en los ciervos hemos cogido animales diamantes con cuernas felices Venga, parece busca. Vamos a alojarlo un poco para que se anime. No, no encuentra todo el rastro, estamos un poquito lejos. Venga, busca lo que ya estamos cerquita, aunque lo vemos ahí en nuestro GPS. Y vamos a ya vemos ahí el contorno océano. Estamos llegando, ya vamos a ir andando. Le hemos dado un buen impacto. Vemos el sangrado hacia la izquierda. Y vamos a, a recogerlo. Vaya, un oro. 3,97 con 90. Un troll, pero que cuerna más fea y desparejada. Efectivamente, no tiene una cuerna bonita. Lo veis ahí.